Then go my way. go Gorin no sapons, no takey deal go wish ¡Derechito al vicio! Somos RSCine y en esta ocasión especial venimos a traerte el unboxing de un par de sobrecitos del capítulo 4, temporada 1 de Fortnite, de la colección número 28. Veremos si nos salen más cartas de Hulk, más cartas de Mr. Beast. ¿Saldrá algo de Mr. Beast en esta colección? Y todo lo que tenemos por delante para completarlo. Todo esto trae a ustedes gracias a nuestros amigos de siempre, Fortnite. A nuestros amigos de Flash Gondor. Y miren, miren esta bolsota de Venom que nos regalaron el otro día del super. Supermercado. ¡Está buenísimo! ¡Está buenísimo estos diseños retro que tienen las bolsas de supermercados! Y ahora sí, vayámonos derechito al vicio Como han visto en el video anterior, en esta semana súper calurosa ya abrimos la caja Y el suficiente secreto de hoy es el Super Mario ¡Super Mario! Para estar bajo el sol, claro que sí No dejes que este sol queme tu cabeza y tus cartulis Ahora sí, vamos a abrir los sobrecitos en un lugar totalmente aireado Con el ventilador chocando con aspas contra las aspas Acá tenemos el signo Tenemos acá el símbolo de Flash Condor de la calidad Así que los niños de 3 años para abajo No tienen que coleccionarlas todavía Pero los mayores sí Entren en la página de Flash Condor Vamos a abrir ahora Vamos a ver ¿Cuáles son las cinco cartas que hay en este primer sobre? Este primer sobre sí. Y, sí y sí, tal vez podamos abrir más pero tenemos primero el pico Black Sweep Axe, tenemos el pico Hacha con 910 puntitos de tecnología es bien oscuro, bien saducioso, está buenísimo tenemos acá el siguiente el siguiente es el Graffiti Aerial, un graffiti con un truquito de patineta buenísima, que puedes hacerlo en el Fortnite o puedes hacerlo en la vida real siempre, siempre, siempre tomando precauciones como los profesionales. Después tenemos el pico Lunar Glow, que te es tirar un hachazo lunar Hacelo con 120 puntos de tecnología 820 de ataque Y 860 de bueno de resistencia pura Pero mira lo que es este pico Legendary Blade of Insight Este también tiene 800 puntos más 855 de tecnología Y 845 de ataque Una, una espada brutal Después tenemos la Gama Chamber La cámara de gama Con 935 puntos de tecnología Es la cámara que le dio los poderes a Hulk A Hulk y a varios villanos Danos más claro que sí vamos a ver el siguiente sobre sin Vamos a ver, vamos a ver si la suerte nos acompaña A ver si sale otro Venom O un Hulk Venomizado Tenemos el Pico Big Bike, El gran el gran Mordiscón Con 990 puntos de tecnología Y esa hacha, te digo, este Pico Hacha se parece a los de Kingdom Hearts Después tenemos oh, Weapons of the Witcher, las Espadas de Witcher Con 920 puntos de tecnología Tremendo Como el de la serie misma Como el del personaje que Te digo, Henry Cavill supo, supo interpretar Después tenemos a Al el Rick Tenemos ahí de nuevo el pepinillo Rick Al pepinillo Ricardo Con 765 puntos de tecnología De Rick y Morty Te digo Es una de las figuras más graciosas que existen al día de hoy Después tenemos el pico Guild El Guild es un pico que es como una espada Como una espada china Con 865 de ataque y 995 de resistencia Está buenísima Es potente Después tenemos el wiffle of de Witcher ¿Eh? ¿Tenemos otro más? ¡Otro más! ¡Es increíble! Dos en el mismo sobre sin Para poder meter en el mismo masito ¡Claro que sí! Otra vez volvieron los sobre gemelos Volvieron los sobre gemelos de Star Wars Bueno, Star Wars no Pero ustedes entienden lo de los clones Vamos por el siguiente sobre sin, A ver si ahora sí Sale, sale, sale Un personaje repetido Un personaje metalizado Un personaje con muchos brillos Vamos a ver Cinco cartas me mata que al día de hoy todavía siguen saliendo Hay sobres donde salen cartas brillantes como esta el Arctic, el Arctic, Adeline Con 930 puntos de tecnología. Mirá ese efecto metalizado arco iris que tiene de fondo. Como lo tendría una esquiadora profesional con el gorrito de nieve de renos. Como el gorrito de los renos de Papá Noel. Tirando facha con de todo. Después tenemos al Polo Prodigy, el prodigio del polo. Con 850 puntos de ataque tenemos acá la protagonista de Steel Ball Run, La última parte y más importante de ellos, nuevamente. Claro que no, pero tenemos acá una jinete de polo Ustedes saben que el polo es un deporte que se juega oficialmente en Argentina Después tenemos... Phil Favorit, la favorita del campo, otra carta futbolera Con 945 puntos de tecnología y 930 de puro ataque Me gusta el efecto del metalizado el stamping rojo que tiene de fondo Es muy copado Y bueno, y el personaje te parece a ciertos muñecos clásicos de antes Después tenemos el Ink Un vinilo bastante estruendoso Con 880 puntos de resistencia Pura, hace mucho que no salía Una carta de vinilo Y por último en este sobre tenemos un Doom Slayer Mirá, con la armadura que destroza Con de todo Con 940 puntos de tecnología Está tremendísimo Está buenísimo, quien no quisiese estar Equipado así para combatir A todas esas bestias Es tremendo, tremenda carta para este sobrecito y tiene el fondo aunque no se note metalizado es la 4853 de esta colección tipo palmas al lado de un buen vinilo vamos a ver entonces que de este sobrecito hubieron varias brillantes pero mi favorita sin duda es la del Doom Slayer y de Line también Vamos por el siguiente Venom, vamos por el siguiente Dibrook Vamos a ver, ¿ya te salieron algunas de estas cartas? ¿Hay alguna que es más buscada que otras? Comentanos debajo del video Después tenemos, dado vuelta, claro que sí Tenemos al Oyum. Oyum. tenemos acá un nuevo tatuaje, un nuevo graffiti con 790 puntitos de resistencia Tomándose su té de chocolate, su té de boba Después tenemos el Pico Cluster Buster Con 865 puntos de resistencia un pico de los que tienen los personajes de My Hero Academia Nos saldrán más héroes Lo veremos a continuación Después tenemos el pico Best Cloud Las garras de la bestia de Mr. Beast ¡Claro que sí! Es su garra Pero ¿Dónde está el personaje? Tiene 995 puntos de tecnología ¿Nos saldrá algo más? Tenemos un pico Momentum Muy copado con 850 puntos de ataque Mirá, es mítico, es legendario Es poderosísimo Me encanta totalmente Después... Tenemos más accesorios eh Otro pico All Smite Con 960 puntos de tecnología Es un pico del All Might Del personaje protagonista Del más poderoso De My Hero Academia Aquel que le cede los poderes Al pequeño Deku Vemos que en este sobre Tuvimos accesorios Picos Incluso grafitis Un sobre muy support. Vamos por el último, el último de esta tanda. A ver, a ver, a ver qué nos saldrá. Comentanos, comentanos cuál es la carta más esperada de esta colección hasta ahora. Tenemos, tenemos, tenemos 5 cartulis Y la primera La primera es una Zebrano. Es Gilhard. Gilhard con el color cebrado Bien corneado con 805 Puntos de resistencia Con 870 de tecnología Y un brillo increíble De fondo, es El personaje cornetas El tío Cornelio Después tenemos de Geral que echa flamas Con 850 puntos de ataque Y un valor de 2.200.000 mil pavos Vamos por el siguiente que es Un Keleritas Este totalmente mentalizado No me lo quiero encontrar en la noche Tiene 835 puntos de resistencia pura Y está tremendo Es buenísimo, mirá Refleja el sol Refleja el sol que hay en nuestras espaldas Después tenemos el ala delta Vesbrela Con 890 puntos de tecnología Es un paraguas para defenderte con y de todo Seguido, seguido, seguido De la última carta que es... El Traspacer Defector El Defector Que te traspasa la defensa Que traspasa la defensa directamente en español Con 850 puntos de resistencia Y 2.300.000 puntos de pavos Vamos a ver que este sobre tuvo mucha metalizada Y muchas cartas raras Un sobre bastante poderoso Echémosle un vistazo entonces a todas las que abrimos ahora Estuvieron bastante geniales El Blume Slayer Tenemos ahí varias metalizadas y Un par de cartas de accesorios increíbles de The Witcher Y te digo Muchas de estas todavía no terminan de completar la colección. Así que capaz abramos más. Capaz veamos cuáles son las que nos faltan para terminar la colección número 28 de Fortnite. Y habrá más unboxings. ¿Habrá más tutías? habrá más tíos cornelios? Todo eso lo veremos en RS Cine. Y sí, RSCine Cine continúa. Pero no, no, no, no, no. no. Tenemos auspiciantes. ¡Auspiciantes! ¡Tenemos barritas de cereal del unicornio! Los que nos dejan en. Bueno, en el porque no nos quieren alimentar con carne de verdad, sino con unicornios. Vamos a comer barritas de unicornios. Los patrocinadores esta ocasión. Que nos traen el unboxing, claro que sí. De un nuevo sobrecito de Dragon Ball. De la saga del 2020. Que abrimos. Abrimos la caja. Te mostramos con de todo. Y que tiene, que tiene, que tiene. A ver, a ver. Tenemos primero la parte de atrás con el Goku ahí. Levantándose la manga del de dónde? ¿Del chaleco? ¿De la rimera? ¿Qué mangas se estaba? levantando pero bueno vienen varias cartas vienen unas nueve cartas por sobrecitos como en los sobres de Julió y la primera que nos encontramos es un Cell Destrozado por su pelea contra Goku Pero, pero, pero recuerden que Cell Tiene el poder de regenerarse Que se lo quitó directamente a Piccolo Después tenemos un Gohan Todo enfurecido, Super Saiyan 2 Con un montón de puntos de ataque 659.887 De puro ataque Eso es lo que tienen las cartas chinas Que tienen un brillo icónico Y muchos puntos Después tenemos a, oh, la ex novia No, no, no, esta era la ex novia de la primera temporada de, de, de dragon ball común casi tiraba suyo -Oh, pero no después tenemos después tenemos al freezer en modo alien en su fase 2 a punto de tenía una voz muy rara este freezer y tenemos un pequeño goku en su modo de dragon ball gt pero en modo dios una cosa rara que solamente sale en el dragon ball heroes y tenemos un Goku haciendo el doble Kamehameha Un doble Rasengan bien, bien salido de los juegos, de los pichines Recuerdo que muchas de estas imágenes vienen de los juegos de cartas oficiales japoneses Después tenemos un Majinbo ahí fusionado Que se los comió a todos Se los comió a todos y está lanzando un mega ataque tipo tijereta, claro que sí Estas imágenes están copadas Y por último un Goku de... bueno es un Goku de Dragon Ball GT buenísimo Super Saiyajin 4 cuando ya le agarra lo recolino de ser Saiyajin Pero bueno, estas fueron las cartas que nos salieron en este sobre extra Para complementar este video de Fortnite Gracias por seguirnos, por vernos y nos vemos siempre Derechito al vicio, claro que sí